Hola chiquillos, chiquillas, eh, vamos a continuar con Hellblade, eh, la historia de, de esta muchacha, que está buscando a su novio, en qué quedamos en, en esta puerta, en abrir esta puerta, vamos a eso, creo que esta es la zona de donde hay unas ilusión. Eh. Master okay, y clarividencia. Ahí están lo, los totem de los feasts on their de los cuervos. Yeah, yeah, yeah. Tenemos que buscar el Clarividencia. va están El cuervo Va los los esto, creo que va a tener más, más puzzle esta por el hecho de que vayan, van a tener más temas de, de ilusión y cosas así. Vamos a recoger esta historia. Un gigante gigante, un eh, en el anterior, igual creo que lo, lo, lo pasé un buen tiempo, pero me gustaría... No sé, poder dividirnos sé, al menos en dos, esta zona para que no sea el, el archivo tan pesado. Bueno, creo, no sé. Voy a, voy, a, voy a subirlo, toda la zona completa, y de ahí veremos. Tengo que hacer esto, tengo, tengo que concentrar la, la puerta. la otra, otra forma Ahí, ahí permite que tienen que ir por aquí por el tema del puente que es una es, una puerta, una... es un puentecito y ahí aquí bajo por aquí tengo que sacar algo Ah, la puerta se abre con esto, ya. Vamos. Corriendo, corriendo. Todo lo que... yeah. ¿Cómo ignorar la verdad? Una cosa así. A veces como que no tengo muy claro qué tratan de decirnos con esas frases. No intenta, intenta. Ok, tiene pinta de zona de pelea. A nosotros, nice. ¿Te imaginan? hicieron un juego que no escucharon. Eh, ok. Momento de pelear. Que para adelante, no, hombre. Ya. Yeah. Dos, vamos, vamos. Sale, sale, sale, sale, sale. Aquí hay okay, otro. Con carrera, vamos. Uy, ¿y eso, ¿desde cuándo aprendió a hacer eso? Ok, ok. Dale. Pero... Ya da poquito, da uno solo. Comételo, comételo. A ver, tengo que patear a este tipo. De... ¡Oh, What? Sé que tengo el poder cargado Pero no lo quiero Ocupar hasta que parezca el... What? Pues ya, momento de ocuparlo <risa> Era momento de ocuparlo Cuando ya te empiezan a aparecer de varios ¿Qué marcar poder tener los tres? Oh, ¡Ay! Yeah. Tengo que guardarse el poder para el final Y no... Y no mandarle al tiro Antes de abrir la puerta Quiero ver si me falta algo ¿Había algo por acá o no? No hay idea mía No estoy es por donde vine Ok Seguir avanzando seguir avanzando bueno igual tiene pelea yo pensé que no iba a tener pelea ya pulle aquí nos concentramos Esa no es el que tiene de arriba vamos por aquí, ahí hay como un camino, ¿eh? ah, vamos, pasamos por la puerta que se abrió con ese coso. Ya, entonces la clave está en ver esos portales que estén brillando y mandarle. Ahora tenemos que bajar ¿Qué ha cambiado? Ah, el tema de que puedo abrir la puerta te dijo que algo había cambiado No abre el tema de la puerta solamente Abrete Uy, no marqué el tiempo, fuck. Vamos. Vamos a poner el tiempo aquí. Aunque okay, bueno, nos pasamos un poquito. voy a tratar de no editar mucho los videos para tener pero si me quedo estancado en alguna prueba voy a tener que recortar solamente por aquí no hay nada por aquí no puedo saltar por aquí puedo pasar hay que ir por este camino ¿no? Ahí está la puerta. Vamos a concentrar en la puerta. Y... son esas cuestiones rojas las que están... Sí, las cuestiones rojas las que están colgando. Ya. Desde aquí no lo puedo ver. Sería muy fácil. No creo. Yo creo... Hay que buscar los, los cuervos. Ya, tengo es que buscar ahí? cuervos. ¿Dónde hay cuervos? Tengo que subir ahí arriba. ¿Dónde hay cuervos? Ah, por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí. Ese canto cultural. Ya. Cuando se escuche ese canto, tengo que acercarme. Desapareció. Ya, nice. Dice sí que me, me ya, Y ahí está apuntando a este portal. Ahí está, ahí está. Okay. ok... Ok, A ver... Necesito ver si es que hay una de estas piedras, primero... Escucha la historia... Por aquí no hay ninguna, ¿cierto? ¿sí? No... Aquí hay okay, otro... Y ahí tiene un portal... Apuntando, apuntando, apuntando hacia ella. Vamos. Oh. Ya abrimos este atajo. Que sí, no sé qué para qué, pero lo vamos a abrir igual. Hay una puerta. O no? Aquí hay otra puerta. A ver. Hay que reír algo más. Sé que el tipo está ahí arriba. Pero quiero ver qué es lo que llega. Ah, ya. Esto nos lleva a... Ah, eso de ahí. Pero no lo podemos abrir por... Claro, claro, claro, claro. Porque estaba esto cerrado. Entonces, seguramente... Eso se completa... Pasando de nuevo por el portal. Ok, ok. Ahí, ahí. Para eso... Parece era el.. Era ese portal. Bien. Claro, claro. Y aquí está este paso de madera. Bien, bien, bien, bien. The Northmen say that the Their names are Thor. Ya, y parece eso está este atajo. Bueno. y este seguramente nos estaría mostrando la, la escalera que está... Claro, la escalera que está ahí. Ok. <coughs> vamos The <Ravens>. no hay <risas> es magic, es una lucha constantemente te están diciendo cosas ¿será así tener un lucha ¿así como escuchar Agarra tu voce. No lo sea. ¿eh? A ver. Me enfocamos aquí. Ay, Bajamos. Ya, y ahora debería tocarnos una zona de pelea. Porque va como zona de pelea, zona puzzle, zona de pelea, zona... Vamos a abrir esto. Ok. simple. por aquí. Pero. Ya tengo que pasar por otro lado por acá vamos a hacer cuestión. ¿No no aquí? Chuta, no. Sí, aquí hizo una pelea. Pero no veo a nadie. Ah, no, se quita. Vamos. Uy, este es más vivaracho Ya Ya, espérate, te doy ir por el fuerte primero, ¿cierto? ¿What? Pero. Espera, espera tu turno eso dale ¡Ah, se le bugueó la patita <risa> <risa> tenía toda la patita buguea pobrecito ¡No, no no no no levántate ¿por qué estoy recibiendo tanto ahora? ahora sí Ah, son más Llegale fuerte, fuerte Corre, corre, corre Hasta que se acabe Ya, ya, ya, Pensé uh. que no lo hacía Aquí se abrió algo El <laughs> otro toda la puta huye así como el, este, este pasito del, del Elvis. Elvis. The sí. world of man was formed from his corpse. They made his bones into stone and his flesh into earth and his blood into the salt sea. They set his skull to be the bowl of the sky Darn, okay. Do You know what it's like to leave everything behind. Your home. Loved ones. Deep into the wilds. Perhaps Mucho cuervo ¿eh? Mucho cuervo ¿Qué es eso? Porque no lo escucha. ¿Está todo into mundo? Exile todo el mundo? ¿Está todo el mundo? ¿Está todo el el a ah, ver, no empezó a contar esto. Pensé que no iba a contar por, por el hecho de que no está hablando la otra activa. A ver, esto sí. bastante lineal. Como que Espero que no sea tan engorroso. Creo que, que me costó por aquí. Este tipo, yo me acuerdo que particularmente me costó porque era muchas ilusiones. Creo A bueno, ver, tengo que ir a la puerta primero Para que nos dé la, la iluminación de esas cosas rojas que están colgando Vamos Ahí fuck Fuckets Es con escena y todo Ya... Claro, no hay canciones de los... ...de los cuervos. Claro, están callados. Ya. El puente no se abre. Ah, el, el tronco de atrás. Vamos. No puedes ver. No puede subir Ahí está. Ella No está ver. No No Ok. <risa> <canso apre> aquí. <risa> ya. Ese sigue prendido. Ya, Torre. to marry Dillian. She le gusta? ¿Qué le gusta? ¿Qué le gusta? ¿Qué le gusta? she thought gusta? ¿Qué le died she thought the Ah, ya voy disminuyendo con ella. Sí, si me acuerdo, me acuerdo. Salta, salta, salta. Bien. Aquí abajo. No, no puedo bajar. Pero... Ya estás ahora así sola. ¿no? A ver, aquí, ¿dónde hay otro cuervo? O otro portal. Aquí, aquí, aquí, aquí. Y claro, no abre ese puente. Bien, bien. A ver, aquí voy a abrir el tiro este puente. Y después vamos a ir a la, a la ruina esa. Ok. Entonces en esta ruina... ...pasamos por aquí. Okay. Que no se abre. Ah, ese puerto nos lleva a ese... Ya, ya, ya, ya. Que seguramente va a abrir una parte del muro o algo así. A ver. Claro que claro. haga. Abrió un muro. Y nos vamos por aquí. Dios mío Ya aquí No tenemos nada Hay que subir Y acá hay una Una gritecita que nos trae Uno de estos Totem, runa Historia Barra Mitología de vikingo no soy muy entendido de la mitología Vikinga. Entonces. Pero son interesantes Así como que son bien humanos los, los dioses que tenían estos tipos. Uh, ah, ya, ya, ya. Tengo que volver. Ya, pero tengo que pasar por aquí, pero tengo que. Cruzar el puente. Pudieron haber omitido hacer eso, ¿eh? Claro. Y la puerta está por si sí cuando cierra el muro. Corre, corre. ¿Dónde está el puente? Aquí está. Entonces tengo que pasar por el portal de nuevo. Y volver. Pasar por arriba y pasar por el portal que está ahí arriba Ok Espérate No se cerró Ahora sí Dios mío Entonces ahora le toca subir uno. pues se puso a llover más fuerte. ¿Va a pasar algo? No creo, nada. ¿eh? Subí. Claro, y ahora tenemos el paso. Que se nos había cerrado antes al abrir el. el muro. Y esto nos estaría revelando.. Que no hay menos. Ah, que son tres solamente. Yo voy a bajar por acá abajo. O sea, por aquí, por esta escalera, porque... Por el otro lado... O da lo mismo. Creo que por aquí es más rápido. ¿eh? Pero parece que da lo mismo. Ahora, tengo que ponerme justo... <coughs> no está alineado. Creo que tengo que pasar por acá, sí. Claro, más o menos donde está este cuervo. ¿No? No, un poquito más acá. Claro. Aquí vamos caminando. Claro, ahora se debería alinear. Perfecto. Sí. Nice. That's it. That's it. Is there is no such thing as victory when it comes to the darkness. It's like it doesn't want to kill her. Yet, I'll know at her, biding its time. Only when she is at her weakest, she will strike to kill. Her. Will she find Dillion before her time comes? Había un cuervo y arriba... que estaba mirando. Ok. Yeah. Creo que esa es la puerta por donde tenemos que salir. Ok, ok, ok. A ver, pasamos por aquí. Por acá. <coughs> y tendríamos que llegar arriba. Sí, arriba. Ah, no la parte de ahí. Ah, más o menos donde estaba el cuervo. Ya, ya, ya. ¿Esto qué abrió? Ya no A ver. Listen I will tell you the tale of a man called Finden. the Northman I said and his father sent him to pay for her release, but they took his put him in chains and for a day and a night without food or water I don't know why upon his return, his father's enemies in Er set fire to his home son father. Burnt to death, and his brother was killed. But he escaped with sorrow in his heart. His father's enemies offered redress for his loss and invited him to a feast that was at a hall near the sea. But when he went there, they betrayed him to the Northmen who enslaved him and took him to hell. Six years later. His slave masters landed on the shores of Orkney, burning all before them. And into that fire, Finden made his escape. What was, Finden, burnt away that day. But from the flames, a new man stepped forward. And drew was born. Druth. The man that I am. No creo que tenga que pasar de nuevo por él. El... Quiero volver a su casita. Claro, claro, ese tronco el que. Ya. Ese tronco amarillo es el que falta. Ok, llegamos aquí arriba. Y... ...y de ahí saltamos, yo creo. No, no, no vamos a saltar. Ah, equilibrio. Hace rato que no aparecía esto. Ya. No te caigas. No, no, no. Es un nido. Es un nido. El nido del cuervito. ¿El boss? ¿Sí? Uh, escena de voz. Pasando, se están como si una sombra estuviera encima de ella, ¿no? Se le están comiendo. Es oh. como esos sueños que no podí despertar, ¿cachai? Así como cuando estoy despertando en la, en la mañana. Y así como te despierto y dormido, no te puedes mover porque por paralicencia, señor crucio. Dios mío. she <tose> remembered what he told her. Hear me, reach out to me. take my iron mirror, look into it, for it is a window into the underworld. Ese espejo me lo dio. Ah, me lo dio bien. está Pero... Claro, el cuervo me está comiendo. Me estoy acercando? Vamos. Ya. Okay, okay. Que okay. Le puedo dar dos solamente. ¿eh? Pero ahora le puedo dar más. Tramposito, tramposito Vamos Sí, sí, sí, contigo voy a pelear Voy a poder seguir peleando con tu boss Ya ¿Van a aparecer solo de estos o también de los que tienen escudo? Uy, ¡Oh, debía haberlo guardado para el boss Pero yo ahora no lo tengo. yo ahora no lo tengo. Ya. Yeah. Ya para atrás. Me comí los dos. What? No, no, no, no, no. No, no, no. Levántate, levántate. Oh, Dios mío. Me comí todo. Pero ¿y no me podía levantar. concentración. Pero ¿y es el sonido? Ya. Ya tiene uno de uno y uno de Ay, ya, yeah, ya. Yeah. El primero tengo que hacerlo bien para que el segundo no cometa Ya. Yeah. Ya, yeah, eso me atravesó. Ahora sí. Ya. Yeah. Ya yeah, desapareció. Aquí en los dos. Ya, yeah, ya. Yeah. Ok, corre, corre Ya, ya, ya me lo voy aguantar ¿Aguántate yo, aguántatelo? ¿Por qué le pega el de atrás? No entiendo ¿Y al cuervo? Ya, le puedo hacer uno Ya le puedo pegar ahí. Pero muévete. Ya, ya. Yeah, yeah. yeah. Pero ahí me.. Ah, porque es que voy a hacer atrás. Pégale. ¿Cómo que se burrió allá? Yeah. haciendo trampa, no, no, no pero no ahora sí pégale, pégale, pégale, pégale pégale va no, a cortito what me bujé Ya, ya, cárgalo, cárgalo. Creo que lo voy cargando con poder, ¿eh? ¡Focus! ¡Oye, oye, oye! Ya. focus Ya, ¡Focus! Pero. Pero. pero oh, no ya ya ya cuando se pone así se me transparente ahora pero no no no no levántate levántate vamos vamos bien bien Ahora, ahora, ahora Pégale, pégale, pégale Ya, ya, ya, le di, le di uh. <coughs> Es más difícil por los tiempos este tipo que, que el anterior, que el del fuego uh. Nice la marca de Valraven, una de las llaves de la puerta a Helheim. Manténla en tu mente. ahora la oscuridad se crea más fuerte. Toda victoria trae a más a la derrota. No es ¿sí? Letting go. If it weren't for truth, a chance encounter in the wilds, she would not have heard his stories of the Northmen. And she would not have this chance to find Dillian's soul. I'm coming. Bien, bien. ¿Qué se nos abrió esta puerta? Ah, claro, por aquí tratamos de pasar hace un rato. Tuvimos que darnos toda la vuelta. Ah, claro, nos abría de este lado. Ahora tenemos que volver a la puerta y ya está, volver a ir a seguir avanzando. Yo creo que este video lo voy a dejar hasta aquí porque ya pasó como la media hora, 40 minutos creo. Sí, un par de cosas que voy a editar porque morí un par de veces. Un par de veces. Y voy a tratar de dejarlo. 30-40 minutos. Vamos a dejar a Senua en el acceso. ¿Dónde está el portón este? Bueno, no sé qué tan larga era era la el retorno. Hoy no me acuerdo. ¿Qué has la aquí? Just like I do. Once you can see into the underworld, the underworld and all the souls within it will see you. Don't be afraid when they speak to you. I will always be here to guide you. Did you see her? Mm. That was her mother, Galina. She was a priestess. Quiero cambiar la textura. A healer. De la cara esta acá. Okay. Bueno, pues, no, pues, esto, aquí. ok, voy a dejar a Seno en el portón. Ustedes no tienen por qué llegar a verlo. Desde ya me despido. Nos vemos en el siguiente vídeo. But I think she's still...